Hola chicos, ¿cómo están? Espero todos estén bien. Primero que todo les voy a mostrar cómo se veía antes. Eh, no me gustaba cómo se estaba viendo porque las raíces de los arbolitos empezaban a salir por la maceta y entonces vamos a mejor enterrarles. Mi mami el verano pasado hizo esos huequitos que ven en las mitades fue para sembrar unas flores las cuales no se dieron y entonces voy a sembrar otros arbolitos más pequeños. Este plástico que es flexible no se necesita de cavar, eh, solo necesitas poner sus respectivos uh, palitos que son para sujetar y es muy muy fácil de usarlo y rápido. Primero voy a hacer el diseño como quiero y después voy a ir haciendo lo demás. Como pueden ver aquí mi muñeca me está ayudando, es muy fácil. Lamentablemente nosotros tenemos piedras debajo del, de la tierra, es demasiada piedra que a veces nos encontramos ahí y toca, toca sacar el Clavitos, si se puede decir Y para hacer los huecos más profundos Para los árboles también vamos a tener Mucho problema Y entonces Cami va a tener que sacar Todos sus músculos para hacer Así es como va quedando Vine a Lipo para comprar eh, piedritas para decorar Ok chicos, ya salí No los grabé adentro porque no me gusta estar con el teléfono fuera. Esto es lo que compré El eh, mulch rojo no sé, quiero como cambiar, quiero poner como más vida adelante. Compré estas piedritas. Y esta que habíamos puesto en los arbolitos. Entonces me faltaba para cerrar las partes de arriba y de abajo. Ya van a ver cómo voy a poner y de ahí ponemos la decoración. Tenemos que primero, tenemos que poner los árboles tenemos que hacer un hueco bien profundo para meterlos y que no se me vayan a morir y en los otros espacios que ya habíamos sembrado el año pasado bueno mi mami sembró el año pasado vamos a ver si es que nos crece o si no vamos a tener que poner otro tipo de eh, arbolito que no sean los mismos que de los pinitos ¿okay? bueno ahora voy a tener que subir las cosas al carro Ay, hubiera querido traer como una manta para que no se me sucie. Bueno, voy a ver cómo le hago. Nos vemos ahorita. Vamos. Bueno, está 52 y y yo con este bus. Bueno, qué calor. Disculpen las fachas, pero. Para trabajar uno no se hermosa. Ando un poquito con tos. <coughs> Recuperándome de una gripa. Gripa gripa. Pues ahora vamos a ir a la casa. Vamos a bajar otra vez todo. Y voy a. ¿Qué hora es? ¿Es 12, 12:47. No sé qué vamos a comer hoy voy a preparar algo de comida y así cuando las niñas vengan me encuentran afuera trabajando me entrar a comer y seguir de nuevo a trabajar vamos así viene envuelto con sus estacas martillo para poder meter las estacas. Así quedó. Está durita. Y lo que voy a hacer ahora es traerlo todo al ras así. Hacia allá y hacia arriba. A ver. No les voy a mostrar cómo voy a jalar eso porque es algo fácil. Cogen y estiran y van poniendo las estacas y listo. Si fuera más complicado les haría todo el video, pero no quiero alargar este video. Ok, lo que estoy haciendo es como juntarles el que tenía acá y el que puse derecho juntos y poner una sola estaca para que queden más estable. así, por los que no me entendieron si ¿Sí ven, que ya tengo una cabeza entonces como no me cabe, me lo voy a sacar ¿Ven? y le voy a poner junto está acá así. así así así y continuamos así todo y la parte de arriba también No. No, tres, es mundo. contar 3, 3. You need to count 3. Doesn't matter which one. Just do 3. Dale. One. La comida que ves ahí es desperdicios de fruta y vegetales que yo fui guardando en toda la semana. Mi mami me dijo de este truquito que es para las plantitas, que es como comida. Es una comida para que ellas crezcan rápido y den fruto o que den la flor. Lo que vas a hacer es poner un poquito y vas a ponerle un poco de tierra para que de esa forma la raíz de lo que tú vayas a sembrar no toque a la comida y no se vaya a pudrir. De esta forma tú estás ahorrando dinero, ahí no tienes que estar comprando esos nutrientes o comida que venden en las tiendas. Mientras Cami sigue haciendo los otros huequitos Yo voy a empezar a poner esta tela Que es especial para que la mala hierba no crezca Entonces yo iba a quitar el pasto Pero aquí mi don señor esposo <ríe> Me dijo que no quitemos Porque esta telita va a matar el pasto Entonces yo le hice caso No sé si vaya a tener problemas pero me sonó como algo lógico, ¿sí? Eh, como el pasto no tiene como respirar y, y está tapado con esto y más la piedra que voy a poner encima, entonces va a morirse el pasto y me imagino que ya no va a crecer. Yo con todo les voy a dejar saber en un futuro qué ha pasado, pero esta es la forma que hice. Me ahorré el tiempo, espero que sí si haya servido. Este, esta forma de haber hecho No lo sé todavía no he, no he entrado en YouTube A informarme Lo decidimos ahí de una vez Tenía mis manos sucias Que ya no quería coger mi teléfono Entonces me arriesgué Me aseguro que esta tela Quede completamente cubierta Que no se vea aún nada de pasto Para que el pasto no tenga por donde Como irse metiendo y, y crecer uh, también lo pongo debajo del plástico y pongo la estaca para que no se me mueva hacer este tipo de proyectos es equivalente a ir a un gimnasio porque amaneces con dolor de hasta el pelo te duele todos los músculos claro si no eres una persona activa a ejercicios como yo Odio hacer ejercicios, entonces siempre que hago estos proyectos termino muerta de dolor. En cambio mi esposo como ya está yendo a gimnasio, a él no le dio tan duro como a mí. Pero chicos, vale la pena. Vale la pena ese dolor muscular porque tu casa se va a ver hermosa. Es un cambio que le dio a la, al frente de la casa total y lo hicimos los dos. Nos ahorramos mucho dinero contratando un jardinero, alguien profesional. Por eso en mi canal tú vas a encontrar cosas, muchos, muchos videos de cómo hacerlo tú mismo para tú ahorrarte el dinero. Obviamente no te va a quedar perfecto, pero... Vas a quedar contento con los resultados. A nosotros nos encantó el resultado. Quedamos muy, muy felices. Las niñas quedaron enamoradas de este nuevo cambio. Si a ti también te gustó, espero por favor que me regales un dedito arriba. Suscríbete a mi canal, es gratis hacerlo. Coméntame eh, si tú sabes... De lo que me va a pasar por haber puesto esa tela debajo del paso Me gustaría saber qué tú opinas. Y también me gustaría saber si te animas a hacerlo. Gracias nuevamente. Y gracias por ver mis videos.